Este, ¿puedo opinar, doctor? Corto, por favor. Claro. De municipalidades que existen en Perú, o sea, son personas jurídicas pero tienen a formar sociedades colectivas. Ya, muy bien. Bien, doctor, le decía. Si me a ver. Eh, la persona jurídica, bueno, sería en todo caso, eh, o bien es ser individuo sin derechos y obligaciones, pero a la vez como persona, es como persona física, sino como una institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con, con un fin. O, o un fines de lucro, ¿no? Las personas que también claro, pueden pues, clasificar pues, pues, en dos grandes tipos, jurídicas individuales y jurídico colectivas. Eso sería mi portavoz. A ver, en este caso, a ver, entre una persona... Que Nosotros hemos dicho de que la persona colectiva, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa era en un principio? Cuando hemos hablado del concepto. Era una agrupación, ¿no es cierto?, de personas. Se reúne, ¿No? Entonces, ¿qué pasa con la, persona, con la persona colectiva? La persona colectiva, una vez que se llegan a reunir un grupo de personas, ¿no? Entonces, por decir, vamos a formar... Eh, a ver, una asociación, ¿ya? Una asociación vamos a formar, una asociación, bueno, deportiva, en el aspecto social, formamos la asociación, pero esa asociación, ¿qué va a tener? Cuando ya tú inscribes que va a ser es esa asociación organizado organizado la grupos, pues, De la se convierte periodo. en que en personas que las personas que la componen. ¿estamos bueno. o no estamos? formo a ver Doctor, pero las asociaciones son sin fines de lucro. Ya, no, es un... Pero hay asociaciones que tienen personas, eh, personas jurídicas o no. Claro, está representada por, por un nombre, doctor. Claro. La persona jurídica, ¿qué tiene? Tiene domicilio. Domicilio, eh, ¿cómo se llama? Domicilio legal. Claro. ¿Ya? Van a adquirir, ¿qué cosa? Derechos y obligaciones. Ajá. Uh -huh que estén de qué? De acuerdo a sus fines en la cual se ha formado. Claro. Entonces, esa es la diferencia. ¿No? Que eh, yo como eh, persona... Eh, claro. Tengo un nombre. Entonces, yo como persona colectiva, reúno mi grupo, formo mi asociación o mi empresa, y eso, ¿quién me va a representar? Como persona jurídica. Pero no va a ser distinta a las personas que están formando ese grupo porque ese grupo sería cada uno sería una persona natural pero al reunirse ese grupo en asociación van a ser representados por una persona jurídica ¿por qué? porque va a tener representación va a tener derecho, va a tener obligaciones va a tener un domicilio legal esa es simplemente la diferencia entre persona colectiva y persona jurídica Doctor, ¿me permite? A ver. Yo tenía entendido que la persona colectiva eh, es un grupo de personas naturales, pero que no son necesariamente comerci comerciantes, no para este caso. Eh, en algún momento me dieron un ejemplo, por ejemplo, un consorcio de abogados. Ya. Es la persona colectiva, más la, pers la persona jurídica es aquella bueno que que tiene eh, El una una agrupación tiene un domicilio tiene una, un ser, eh, claro. una persona colectiva eh, Para... por, eh, a título personal si no, ya puede ser una, una empresa, ¿no? Claro. A ver, ¿otro aporte? Doctor, este... Bueno, yo tengo un... mi asociación. Que está inscrita en registros públicos. Aparte, tengo mi colectivo de mujeres chalacas ¿sí? como 80 mujeres del Callao. ¿Ya? Nosotros no estamos inscritas en registros públicos. Cuando hay actividades, nos llama, Nos llama la municipalidad, nos llama la región. Pero sí estamos ahí presentes. También tenemos una directiva, pero en, en forma empírica. A cambio, mi asociación sí está inscrita en registros públicos. Y tiene sus estatutos. Sí, tengo el estatuto sí. y todo eso. Claro. Ya. Eh, ante las instituciones a quien llaman es a la sucesión porque me piden solución. la vigencia de poder la vigencia la... de poder de... nada más doctor gracias esa es ese es esa es la, la diferencia no de que las personas en la historia, ¿no? y, y es, le da, eh, como decía yo, son sujetos a derechos, a que te avalíes, eh, sí o sí inscrita, si no, no, eh, por ejemplo, un ejemplo, yo vivo en un condominio en, en Lima, eh, somos como 100 cien propietarios, pero no está inscrito, o sea, la ¿Cómo, ¿Cómo le, le llamamos? La, la junta de propietarios no está inscrito en los registros públicos. ¿Mm? ¿Ves? O sea, somos 100 propietarios, 100 personas naturales. Y no hemos agrupado en ese, en ese condominio. Pero cuando queremos un, algún derecho o, uno, o, o de repente, por decir, uno de un, un, una persona... Un, un propietario deja de pagar, por ejemplo, el agua, la luz, el mantenimiento, no tenemos a dónde quejarlo, no podemos, no podemos denunciarlo. ¿Por qué? Porque la Junta de Propietarios no está reconocida en registros públicos. Doctor, es, pero, entonces, solamente tiene una directiva. Elevar la escritura pública. Solamente hay una directiva, nada más. No está reconocida, pero en, en todo caso, claro, es, la es, ley, doctor. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez que, que, bueno, yo más paro en Chincha, ¿no? Mis hijas viven allá. Entonces, cada vez que hay reuniones, ese es el problema, ese es el ley. ¿no? Porque yo he conversado con y ¿sabe qué? Vamos a formar ya la, la, la, la, la Junta de Propietarios y inscribirlo no. en los registros públicos. Hay un grupo que dice que sí, otro grupo que dice que no. E incluso tenemos una demanda ahorita en el, en el juzgado de trabajo. No, sí. Pero es, es, esa demanda, mira, va... Eh, la primera vez eh, demandó a la junta directiva, ¿no? Entonces, cuando llegan llega las notificaciones a la junta directiva, ¿y qué hace el, el notificador? Llega con el de notificaciones y lo deja ahí en consejería, ¿no? Y, y a él. Una y todo y procedió. Espero hasta ahora, pero eh, no sé hasta ahora. ¿Y por qué? Le cuento, porque también en este condominio hay, hay una persona que desde que está en uso y viene el condominio, no paga agua, no paga luz, no paga ni mantenimiento. Y, él, y es un abogado y está en su derecho. Y Pero, sí Doctor, eh, doctor que se... ¿no te ha la directiva? ¡Claro, no por mal, eso! No hay problema, ¡Claro! Eh, nada no hay nada por claro, mal, tú... ¡Claro! La, no, la sí, junta sí. directiva, la junta directiva, este, la administradora, ya... Corten el agua, corten la luz. el juez denunció no sé, no sé. a la policía. Eh, y, y, y, y entonces lo que digo yo, es importante formar, ¿no? Como persona colectiva formar esta esta junta de propietarios para qué? para para ser reconocido y tener una personalidad una personalidad jurídica para que para se valen claro. nuestros derechos y nuestras la obligaciones de claro, claro. Y, y obligaciones de acuerdo a su base legal, pero no, ahí está el presidente, claro, está la, los, claro, los, claro. Los, los, los fiscales, están los vocales, y, y los estatutos. Pero, como te digo, no hay, no hay esa. Formalidad. Ese afán de formalizar pues, la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchos, muchos intereses no creados conviene, y, pero... no le conviene. Porque ahí, uff. En mantenimiento, nomás pagamos como 180 soles de mantenimiento. Somos 100 y tan, imagínense, y solamente maneja la administradora y, y, el, y ese grupito que cada vez que hay que va a haber elecciones, te va a visitar a tu casa. <ríe> y a otro es pero es un, es, es un reírse esa... esa, la, esa ahí, la, donde yo... doctor. ¿Ah? ¿La mayoría de condominios sucede eso? Sí, qué problema esa, en verdad, que yo no, no sé a dónde. Y, y la verdad es que casi todos somos de, de provincia, casi todos los propietarios son de provincia ahí en ese cuanto a pero, no, pero hay es ese problemito. Es un platal, porque imagínense, el solamente hace una sola conexión. Nada más. Un, un solo recibo viene y ya la administración se encarga pues de cobrar, a, a, de, de, cobrar, de, llama, de compartir, ¿no? De a cada uno, a cada propietario, una, la, una cantidad de dinero, pues, ¿no? imagínense ahí, así como usted dice, el que quiere paga y el que quiere no paga. En así verdad, decir, y, y, y, claro. y no, le pueden contar, no le pueden cortar el agua porque estuviesen, estuvieran este, eh, cometiendo por prácticamente pues una, una falta. Tus derechos fundamentales lo están violando: el derecho al agua ah, es una turbación de la posesión. Eh, así es. Bueno, eh, vamos a ya hablamos sobre la, sobre la persona colectiva y vamos a terminar con la última diapositiva para. Eh, ya pasar la lista final. ¿ya? Los elementos necesarios para la existencia de las personas colectivas. Representante. Capacidad. Domicilio y patrimonio. El representante es una persona natural o un conjunto de personas debidamente autorizadas por la comunidad de asociados. Con un poder. La capacidad tienen capacidad, pero no en la misma extensión que las personas naturales. Domicilio. Las personas colectivas tienen por domicilio donde tiene su principal actividad. Y el patrimonio es la universalidad constituida por el conjunto de derechos y obligaciones que corresponde a una persona y que pueden ser apreciables en dinero. Entonces, lo que dice, es el bueno hoy día eh, ahorita va a ser difícil Yo estoy viajando a Lima el domingo voy a colocar el foro ya. el domingo le coloco en la noche y esa hora empieza a cumplir le coloco a las 20, 22 horas esa hora y voy a estar a las 17. El día domingo. De repente, sí, de repente el domingo. O de repente, depende porque tengo que hacer unas cositas. O el lunes mejor. El lunes mejor, doctor, porque es el día de la madre. El domingo. Ah, de veras, ¿no? Claro pero doctor. De regalo a la mamá. La mamá no Nancy, se está bien mañana y el miércoles lo cerra. ¿Qué? No, es que mañana también. ¿Cuántas semanas? El día de la, la madre, no se pasen también. ya. ¿Una semana tiene que dar el profesor? El lunes, el lunes hasta el día el Hasta El día de clases. Lunes al miércoles. No, no, hasta el jueves. El jueves no. La verdad, se está, feo, está bien, me acuerdo. Se ah. lo coloque a partir de mañana, ¿no? El mismo que trabaja de día. Tú niña, tienes que alabar a, a tu mamita y a tu esposa. Qué ah. malo. Mínimo. hasta oh, el miércoles bueno, ¿no? ¿no? estaría no, no, no. bien, creo. Por favor. De, de, de Una recomendación, miércoles. que el lugar de cierre sea sí, en la tarde, no en la mañana. Que la mañana trabajamos, y sí, en vez de la tarde son para revisar. Pero, todo que sea de noche. Porque sea ahora en el día, porque después van a salir con novedades. Póngase usted como corresponde hoy día para hacer hoy día. Porque acabamos de hacer una semana sin todo, un regalo por el Día de la Madre. Buenas noches, muchas gracias. No, no, no, no. no. muchos, ustedes, la verdad, piden demasiado. <risa> y poco da. Piden mucho, por el Día <risa> de la Madre. 12 de la noche, les encierro, son. Somos adultos mayores. De un día, ¿no? ¿Eh? No todos. De, verdad. de lunes a miércoles estaré bien, doctor. Sí, eso es lo que voy a hacer. Claro, de lunes es prudente, creo. Hasta las 5 de la tarde creo que estaría. Pues. No, lunes, martes o miércoles. Decide ya, doctor. usted, doctor. Ok, Ay, me gustó. Me bueno, gustó esa opinión. Me gustó esa opinión. Es mejor, de mejor, verdad, me decida. Mejor ya se a resuelto ya, doctor. Ustedes que mandaban, no, ¿No este doctor. Me gustó esa opinión muy bien. 20 para los... sí, ¿eh? A ver, Gracias. Aguilar Cárdenas. ¿Qué está sí, estoy acá. Aiquipa, Aiquipa. Solamente, solamente voy a repetir dos veces, ¿eh? nada más. Yo doctor, a equipa, a equipa. Ambrosio Silva. Presidente, doctor. Arapa Doctor, hay equipas presentes. Doctor Arapa. Y para ya pasar, ya. Está muy tarde. No está Arapa, Doctor. ¿no es cierto? Falta para Arapa. Falta, Doctor, falta. disculpe. ¿hay, nada, equipas no, que no hay equipas de presente. Arteada. Doctor un, Presente. Acá. Hay equipas presente. Ah, te Blanco Muñoz. Ah, te... Blanco Muñoz. Calderón Collado. Calderón Collado. Calderón Collado. Presente, doctor. Calderón Collado. Calderón ¿Presente? Peche. Presente. Presente. Hola. Ya. doctor García Sánchez. No existe. Uno García. Centurión presente doctor buenas noches Centurión Cermenio Condori Condor Condori Chambi presente doctor Condori Chambi Hugo buenas noches bueno, Coronel Don doctor, donel. buenas noches. Presente, coronel. Orrales Laura. Presente, doctor. Cruzado Luján. Presente, doctor. Cuba Escalante. Díaz Calderón. Díaz Calderón. Día de Roo no se encuentra Díaz Ríos, Faustino Díaz, presente, doctor Faustino. Fernández Carrasco no existe. Flores Perca. González Zúñiga. Olguín. Presente, Cruz. doctor. Presente, doctor. Olguín. Guayani Díaz. Doctor González Zúñiga. Buenas noches. Rodríguez Mirano. Rojas Arica. gracias. gracias. Gracias, gracias, gracias. presente. Gracias.